Arnold Aloysio Senegro, nacido en Austria el 30 de julio de 1947, es un actor, empresario, político y antiguo fisiculturista profesional de origen austriaco y nacionalizado estadounidense. Lleva en el mundo del fisiculturismo desde temprana edad y llegó a ser campeón de este deporte. Ejerció como 38 octavo gobernador del Estado de California en dos mandatos desde 2003 hasta 2011. Schwarzenegger ganó la fama mundial a partir de la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Su erupción se produjo como protagonista de la película épica de espada y brujería de Conan el Bárbaro en 1982, un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela. En 1984 apareció como villano en la exitosa Terminator de 1984 de James Cameron, papel que ha retomado varias secuelas, especialmente en la aclamada Terminator 2, El Juicio Final, en 1984.